presupuesto y contabilidad fiscal senor Mamani que ya está con nosotros Viceministro, un gusto tenerlo en Aviala, Milton Guzmán lo saluda desde Estudios Buenos días, estimado Milton, un saludo cordial a través de su programa a toda la audiencia de Alba, Alba Muchísimas gracias, Vice Arrancamos de inmediato, por favor ¿De qué se trata esta o este proyecto de ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a todos los hermanos diputadas, diputados que han hecho todo el esfuerzo, se ha dedicado a, a la discusión y a la aprobación en gran y en detalle en la Cámara de Diputados, no, para aprobar la Ley de Fortalecimiento de Reservas Internacionales, no, que es eh, comúnmente llamado la Ley del Oro. Por otro lado, eh, el proyecto de ley lo que va a permitir es fortalecer sobre todo las reservas internacionales netas que maneja el Banco Central, Va a mejorar la gestión ¿no? de las reservas internacionales, que el Banco Central va a realizar todas las operaciones financieras en mercados internacionales, justamente con el manejo de las, eh, de, de, del oro. Eh, va a coadyuvar a la estabilidad eh, eh, ¿no? de la liquidez de las reservas internacionales y a través de los grados de libertad que también le otorga el, el proyecto de ley. Por otro lado, también es importante señalar, estimado Milton, que eh, el año 2020, por ejemplo, se han exportado 30 toneladas de oro hacia afuera. el 2021, eh, más de 50 toneladas y el año pasado, 2022, cerca de 60 toneladas métricas que se han exportado. ¿Cuánto de oro de estos oros se ha quedado para fortalecer a, a las reservas internacionales de, de la, del banco central casi ninguna. Por eso es que este proyecto de ley, no, lo que permite es que el banco central va a comprar esa, estos oros moneda nacional y a través del manejo de, de operaciones financieras en el marco de la política monetaria que tiene el Banco Central, va a permitir ¿no? dar liquidez a las reservas internacionales. Por eso es muy importante, ¿no? porque además va a contribuir a la estabilidad económica que tenemos como país. ¿Cuál va a ser el procedimiento, por favor? ¿Qué establece este proyecto de ley para poder captar este, este recurso y fortalecer así las reservas internacionales, ¿cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar y si el mismo ya ha sido socializado con los sectores especialmente mineros, Vice? Bueno, aquí es importante señalar, estimado Milton, que el proyecto de ley ha sido presentado, ha sido presentado el, en abril del año 2021, o sea, prácticamente dos años después ¿no? que estamos eh, justamente en la Cámara de Diputados y ha sido aprobado. Durante este periodo ha sido socializado con todos los sectores involucrados, el tema de los cooperativistas, los auríferos, eh, y ellos han manifestado de manera pública que estaban de acuerdo con el proyecto de ley. Otro elemento muy importante, las organizaciones sociales, que han acompañado justamente en la aprobación del proyecto de ley, que eh, han estado ¿no? de manera constante justamente en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo ellos acompañando la discusión, eh, el tema de la, para la aprobación de, de, de este proyecto de ley de fortalecimiento de reservas internacionales. Un tercer elemento es que a través de esta ley, el Banco Central tiene la potestad de comprar ¿no? el oro que hoy actualmente está siendo exportado, entonces, al momento de comprar, y un elemento muy importante, va a comprar en moneda nacional, no va a comprar en dólares, no va a ser equivalente en moneda nacional. Entonces, el Banco Central lo que va a hacer a través de la compra, con la ley de, eh, con la compra del oro a, al sector aurífero, lo que va a permitir es fortalecer el, eh, las reservas internacionales y a través de esto, el Banco Central va a hacer sus operaciones monetarias en el marco de sus competencias que define la ley, ¿no? el, la ley del Banco Central, hacer sus operaciones financieras en mercados internacionales y a través de eso captar las divisas que eh, nos va a permitir justamente fortalecer el tema de la liquidez eh, que actualmente necesita el Banco Central. Viceministro, el incremento en la venta del oro a mercados extranjeros ha subido considerablemente en base a los datos que usted nos da entre el 2020 y el 2022, en un 100% de 30 toneladas que se vendió el 2020, el 2022 se ha vendido 60 toneladas en este lapso de tiempo. ¿Cuál era el mecanismo que utilizaban los productores auríferos o los comercializadores para vender este oro boliviano? antes o ¿Cuál es el mecanismo que se está usando? Porque todavía no se ha aprobado, no se ha sancionado ni promulgado la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Bueno, actualmente eh, de este oro que se exporta, no, de, de 30 toneladas que se exporta en el año 2020 a 60 toneladas que se exporta en el año 2022, prácticamente no se ha quedado nada para el país. Yo le pregunto a todos los bolivianos si más bien lo que deberíamos hacer como bolivianos es permitir que, que este oro se quede en el país y obviamente este oro se pueda monetizar ¿no? en el mercado nacional. Y a través del Banco Central de Bolivia, que va a comprar a precios eh, totalmente, a precios internacionales, solamente que en moneda nacional. Eso es parte de la política monetaria que debería tener el Banco Central, como lo tienen otros países. Otros bancos centrales tienen esa eh, potestad de comprar y vender y hacer sus operaciones financieras en mercados internacionales. Entonces, este proyecto de ley justamente es lo que va a permitir, estimado Milton, de dar eh, el las potestades a que el Banco Central de Bolivia, el Banco Central primero pueda comprar y hacer sus operaciones en mercados financieros y captar las divisas que sean necesarias. Además que cuando el Banco Central compre la, el oro a los, al sector no primero va a comprar eh, sin ITF, ¿no? sin pagar las impuestas, las transacciones financieras, sin pagar el IVA eh, mercado interno. Por tanto, es... Tienen ventajas muy positivas, estimado Milton, el proyecto de ley que le va a permitir sobre todo al sector aurífero no generar mayores ganancias y por otro lado al Banco Central de Bolivia de, de, de, de, el, del manejo de las reservas inter, la gestión como tal dentro de la política monetaria que tiene como competencia. A referencia a los precios competitivos y equiparados a nivel internacional. Eh, ¿Cuáles son estos? Si se puede conocer por favor y si a partir ya de la promulgación de la ley del fortalecimiento de las reservas internacionales, ¿ya no se podrá exportar directamente el oro boliviano? Bueno, la ley no establece ningún límite, pueden seguir exportando solamente que nosotros le estamos dando la competencia al Banco Central de Bolivia para que pueda captar, captar eh, este oro que se exporta por lo menos que la mitad de los que por lo menos de los 60 toneladas que se han exportado el año pasado, la mitad puede ser comprado por el Banco Central. Entonces, eso va a ser muy importante. No existe ningún límite ni restricción para las exportaciones de oro. Y eso es eh, bueno aclararlo. Ahora, el manejo del oro, lamentablemente en temas especulativos, se ha ido manejando que el Banco Central y el Estado, a través de eh, la aprobación de esta ley, lo que busca es Vender totalmente el oro boliviano, dejarnos absolutamente sin reservas de oro en nuestro país. Esto es así, viceministro. ¿Qué establece el proyecto de ley sobre esto? Bueno, el proyecto de ley eh, no establece ningún... No no no establece lo que muchas analistas están queriendo confundir. Más bien, existen límites, ¿no? Justamente el tema de, del proyecto de ley lo que plantea es que no puede, exportar, no puede hacer eh, esas operaciones en su totalidad. ¿no? al Banco Central. El Banco Central puede hacer sus operaciones hasta cierto límite. Entonces, eh, tiene eh, reglas, ¿no? restricciones también este proyecto de ley que le va a permitir al Banco Central un manejo adecuado de, la, del, de las reservas internacionales con el oro que compre en el mercado nacional. El proyecto establece que el Banco Central tenga que presentar informes acerca del manejo, venta eh, o todo el eh, proceso que se vaya a llevar adelante con el oro boliviano? Bueno, el Banco Central siempre está con la obligación de transparentar todo el manejo de las, eh, de, de las reservas internacionales y el, la Cámara de Diputados también, eh, como asambleístas, tanto diputados y senadores tienen la competencia de fiscalizar y como, como comúnmente lo hacen, nosotros siempre estamos dispuestos también a informar a la población de manera transparente. Entonces, eh, la ley también prevé esa situación de que tenemos que informar, el Banco Central tiene que informar a la población del manejo de las reservas internacionales, como lo actualmente ha estado haciendo. Viceministro, la tendencia en la producción aurífera en nuestro país es eh, creciente. Tomando en cuenta estos datos que nos da de exportación que ha crecido mucho en los últimos años, ¿esto se va a mantener todavía? ¿Han hecho esas proyecciones? Bueno, nosotros esperemos que se mantenga el crecimiento ¿no? de la producción de oro y parte de esa producción pueda quedarse en, de hecho, las reservas internacionales, donde el Banco Central va a intervenir en la compra de, del oro boliviano. Viceministro, muchísimas gracias por este contacto con Aviala. Bueno, atentos también al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional que si bien ha aprobado ya en sus estaciones en grande y en detalle, el procedimiento continúa. Ahora este proyecto deberá eh, llegar hasta la Cámara de Senadores para su tratamiento, posterior sanción y esperar por supuesto la promulgación del Ejecutivo. Eh, para el beneficio y el objetivo que tiene esta ley, lo decimos, de fortalecer las reservas internacionales. Vice, muchísimas gracias por estos datos, lo estaremos convocando si es necesario más adelante. Nosotros somos los agradecidos, agradecidos estimado Milton, por la entrevista y hasta cualquier oportunidad. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, don Zenón Mamani.